Uh, ¡Hola! Soy Pat Y todo eso Este video es especial Y debí grabarlo hace tiempo pero aquí estamos y empecemos ¡Pongan Video del tarrón Abril Rodríguez dice Mi personaje favorito es ese, pero no me acuerdo el nombre ¿Saludas? Hola Sonic. Yeah. Sonic 87 dice, Lencer se llama Kratz, está bien, ala <risa> celebridad, Edna Moda dice, mi terroncito de azúcar, es Lenser, <risa> ok, Llega en 1993, Kratz dice, mi terroncito de azúcar es Relsale, y ya todos conocen los dos juegos, del creador de Undertale del Terrum de Food saca del terreno capítulo 2 Hedónimo traveletti tra tra tra ¿Eh? <risa> hace zoom saca zoom y time está bien video de misa coutar games 47xd así uno de foto ok dice buen video bro gracias xd video repeinte pude Chilaquil 6, Epic Thanks Video del mod de mi querido. BuddyPlays99 dice No, dejo de cantar Me llamo clip dice Le copió hasta Angelotus 14 Cómo supo No, mentira, estoy jugando No le copio a nadie Nomás sacan Clibet y etc, ¿no? ¿Eh? Smash, dice ¿Por qué es tan dificultad fácil? Para los que no pueden pasar sin una mala parte. Video de mi versión de FNF mod. En 8 gp dice. Esta piola. Y lo vio con bilingüe, que pones videos en inglés. Video Gameplay de Rosa Blue. Hyper Pixel 76. Dang. This looks better than Final Fantasy 7 Thanks, I was <risa> Video de las 3 de FNF. Dylan Game Gaming dice Muchas, muchas gracias, es que tengo una PC muy mala y coloqué todos los sprites y fondo en negro para que sea jugable, ya que siempre me andan en 2 a 10 fps FPC, como lo digan, está bien, Ramix de With roll, Dice Pedro Wolf dice wow Arriba, gracias Voz de Mikillin otra vez José Martí Sánchez dice Me gusta el... -e Levis Sainero dice Está bien Gracias a los dos Nadia Villa dice Me gusta mucho, te mando saludos saludo ¡Los a ti! Paola Lang dice Al principio pensé que era Mike, pero no, es Trolly Eh? WillyProGamer637 dice pero, ¿cuál es el lienzo de los sprites de BF? Los de PNG. Ah bueno, Master El Chilis dice Hey, ¿cómo hago si quiero cambiar la apariencia de BF a otra? Redibujando Me espera un poco a mi siguiente video Ahora oh, sí, una celebridad Among Us mms 4 k 6 It's beautiful Pasen content Contexto. Puse una pantalla verde de ese canal y pensé que no me notaría. Lo hizo y comentario. Estuvo raoso. Kevin Bandicoot 45 Bros. dice, me gusta el mod. ¡Gracias! Gacha 6 Un viernes mod Video Noise Noise. A los otros comentarios que no pude leer O no encontré Por cualquier cosa, pero ahí está Así que los saludos son para Julian Anais Gámez Tavi, Bichos, Sandra Mamani Flores Gato Azul Jeans Tobias Luis Olenta Flippy Mejor comentario XD, Sergio SD3 Vaporio Slime Sad Chloida Man 69 Did Roder the, the Frog Dad Shantyxd WC E hey, It's Kite. Los dos últimos son compas, aquí de. Bueno gente Hasta aquí le dejo Y yo corto Y le sacaron mucho para hacerlo Pero, aquí llevo Así que si no hay nada más que decir Hasta la próxima.